No te sientes triste, no existe el dolor, porque ya está aquí tu primo El Atinol Hola primos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy estaremos haciendo un unboxing de algunas compritas que hemos realizado Para montar nuestro estudio y preparar un mejor trabajo para todos ustedes Así que, vámonos Este es Primo Zoom U24, un una interfaz de audio, que en la tienda me la recomendaron mucho. Eh, no sé mucho del tema para serles sincero pero voy aprendiendo. Y el interés que tengo en esta pues es poder añadirle micrófonos, también escuchar por los auriculares o en su caso parlantes, todas las grabaciones, todos los, los audios que generalmente grabo con mi voz. Esa es la utilidad de esta caja esta interfase de audio ZOOM U24 si sí, previenes el maletín del misterio pues no es nada más que un micrófono Samsung micrófono de estudio condensado lo de condensado aún no lo sé pero ya se los explicaré bueno ya hay momentos van a ver cómo suena Bueno, primos, ahora sí, ya que hemos instalado todo, que la verdad no es demasiado, pero bueno, queríamos mostrarles estos eh, equipos que hemos comprado. Dos horas después. Tres horas después. Y hasta aquí primos el video de hoy, espero les haya gustado, aquí está el audio original de nuestro programa Audacity, de nuestro micrófono, de nuestra caja, y bueno les una encuesta ¿Qué les gustaría ver en el próximo video? Una de imitando youtubers <ríe> Pero qué pasa chavales, todo bien, todo correcto, <ríe> y yo que me alegro Hola, soy el latinol, y te apuesto un placa a que no me das un cabezazo O el otro cantando por un sueño. El aire es de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo al sol. ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo una mujer? Maestra, enseñenme. Esperamos su respuesta, su like y como siempre todo su apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense. El play, dale, al play. play.